¿Sabías que la tasa de violencia sexual contra las mujeres en Latinoamérica y el Caribe es de las más altas del mundo? ¿Qué tal? Desde Washington, D.C. te saluda con gusto Daniel Durazo. Vamos a hablar con organizadores comunitarios y líderes en los ámbitos de las artes, el deporte y la religión, sobre cómo cambiar las actitudes socioculturales y crear una comunidad de aliados para poner un fin a la violencia de género. Visita share.america.gov diagonal es diagonal eleva para participar en el programa Eleva, Empodera, Evoluciona.